¿La invitaron a una fiesta esquivesta tan feliz? A la sociedad y cuando se aporta a las instituciones responsables de la seguridad pública se pueden tener resultados como los que tenemos el, el día de hoy. Así que solamente comentarles que estamos esto viene a ser un bálsamo al dolor que ha significado la pérdida de un camarada pero también da cuenta de que las instituciones funcionan y ahora hay que dejar que los tribunales cierto hagan su trabajo.